Hey. Este viento, si pudiera matar el viento, lo haría. Aquí un nuevo, un nuevo blog. Ahora van a ver dónde estoy. Estoy en un árbol. Porque se me ocurrió hacer un. La intro de este blog algo diferente, así que por allá está la gente. A ver si le pongo el zoom, no se puede poner el zoom, pero por allá está la gente. ven lo que yo estoy haciendo aquí: la intro. Así que ya dentro le de pongo en. Eh. A ver, cómo fue acá, así que. ¡Hey! ¡Ey! Hey. ¡Bienvenidos a un nuevo vlog! Aquí Andrés909, en un nuevo vlog. Este no sé qué vlog vamos ya. Pero espero que les guste mucho. Así que, sin nada más que decir, empecemos con el vlog. Pero, <tose> que mi garganta, sabe oxígeno. Yo, sí es cierto, verdad. Como oxígeno con nitrógeno. Sí. O sea, no saque sangre you <laughs> de locos estuvo esa toma estuvo de locos Ode después? ¿Cuántas vamos a hacer? Ya. Vamos a unirnos. de septiembre todos Vamos a venir a esa reunión y vamos a traer dinero porque va a haber, va a haber hasta ahora tenemos quesillo, sandwich, va a haber enchiladas, arroz de leche, torta de leche, fresco de cacao, gaseosa, biburón, así que traemos dinero y traemos nuestros amigos. Hoy espero que les les haya gustado mucho y sin nada más que decir. Andrés 900 se despide, pero no sé por qué, siempre, ahora te voy a hacer, la otro, tiene que llover, miren esto, no entiendo. O sea, miren este clima, así ha estado, desde Llevo, este ya sería el tercer vlog con este clima, clima de locos de aquí. Entonces, aún no sé cómo lo voy a poner al, al blog, pero seguramente va a tener algo que ver con la lluvia. O sea, no sé cómo le puse al blog, eh, entonces no sé la verdad. Así que espero que no me agarre la lluvia como la última vez. Así que para que no suceda eso, voy a apurar un poco. Así que... Entonces, también, Díganme, ¿qué tal les pareció el directo del, del sábado en la mañana? A ver si les disculpen eso, que son unos... Algo que no, utilizamos los escados, que son... Se llaman bordones Disculpen que no pude hacer la transmisión en directo Disculpen que no pude hacer la transmisión en directo sobre el blog de, En una parte del blog en Instagram y la otra parte en Youtube pero, eh, porque se me había caído el celular, porque yo grabo con celular, entonces se me cayó el celular y se quebró la cámara, pero, y, eh, gracias a Dios no les sucedió nada, entonces, bueno, aquí sigo, blogueando, así que, eh, el, a ver, el Instagram está en la descripción Igual que el, el servidor de Discord eh, Suscríbanse porque ya estamos cerca Para los 50 suscriptores Y cuando se hagan 50 suscriptores Voy a ver si hago Primero tengo que ver mi agenda Para ver si hago como un directo pero especial Para... Sí, un directo especial pero para la... A ver, pero tienen que para eso reventar el botón de suscribirse y el botón de likes. Entonces, a ver, ¿qué más? Así, ah, sobre el horario de, de directos, son eh, los viernes a las 2 de la tarde. Me disculpan si a veces los comienzo un poco tarde porque me pongo a hacer los ajustes del. del de la plataforma, del programa que utilizo. Y también sobre los sábados directos en la mañana. Así que sin nada más que decir, adiós.